Una de las prácticas comunes cuando estamos desarrollando software es tratar de minimizar lo más posible el tiempo necesario para empezar a escribir el código. Es más, a veces apenas nos dijeron que va a iniciar el proyecto, todavía no inician la, la recolección de requerimientos y nosotros ya escogimos cuáles van a ser los lenguajes de programación que vamos a utilizar, cuáles van a ser las herramientas y cuáles van a ser las plataformas. Incluso podemos empezar a escribir código todavía sin requerimientos. Hay que aceptarlo. Somos unas criaturillas a las que nos encanta construir cosas. Escribimos poquito código, vemos qué hace, lo arreglamos y repetimos. Imagínate a un albañil que aprendió solamente a pegar ladrillos. Toma un poco de mezcla, pega un ladrillo, toma más mezcla, sigue pegando ladrillos. A veces lo hace muy rápido y a veces puede hacer paredes muy rápidamente y quizá con eso logra construir casas probablemente eso le sirva para construir un tipo de casa muy específico pero cuando lo cambias para hacer otro trabajo también de construcción cuando él solamente sabe pegar ladrillos va a empezar a hacer un montón de cosas que no sabe para qué funcionan y los resultados no van a ser los esperados. Va a haber muchos problemas y se le va a pasar arreglando y desperdiciando material y tiempo porque no está utilizando técnicas de construcción para resolver el problema que le están solicitando. Cuando nosotros hacemos algo similar, es decir, nos vamos directamente a escribir solamente el código. Nos ocurre lo mismo. Tomamos código, lo ponemos por aquí, ponemos más código por allá, ponemos código por todas partes. Después tenemos dificultades para ensamblarlo, para hacer que funcione de alguna manera específica. Después tenemos que hacer modificaciones grandes porque se nos olvidó que teníamos que hacer pasar por allí una conexión. Porque teníamos que agregar alguna vista, algún elemento que sabíamos o no sabíamos que tenía que estar por allí. Volvemos al símil del albañil. Es como si levantara la pared y después tuviera que romper partes porque se le olvidó que allí tenía que poner una ventana, que tenía que haber una puerta, que tenían que pasar las tuberías de la electricidad y del agua. Entre los dos desperdician un montón de material, de tiempo y probablemente a veces tienen que volver a hacer todo de nuevo porque se concentraron solamente en pegar y poner elementos. Te voy a dejar una tarea. Mide el tiempo de las actividades de lo que haces en un solo día. No necesitas mucho más tiempo. Si el 60% del tiempo que utilizas está enfocado a las actividades de escribir código, probarlo y arreglarlo, déjame decirte que estás engrosando la estadística que asegura que nosotros somos unos artesanos, no unos ingenieros. Dicen los benchmarks internacionales de la buena calidad que probar y escribir el código solamente representan el 30% de todo el esfuerzo. Lo demás está dedicado a, a decidir específicamente cuál es el código necesario. No nos pagan por kilo de código, nos pagan o nos contratan para dar soluciones a problemas. Acuérdate de la definición de ingeniería, aplicación del conocimiento científico y métodos matemáticos para diseñar y construir soluciones. Eso es lo que realmente hacemos como ingenieros. Te invito a que te suscribas a mi canal para que sigas recibiendo esta información de lo que hacemos y cómo hacerlo mejor. También date una vuelta por mi sitio web en edgarfernandez.com y consulta cómo te puedo ayudar para mejorar tus prácticas como ingeniero. Hasta la vista.